¡Familia Niners! Sean todos bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, los saludo aquí en YouTube, también los saludo en iBox en Spotify, donde ya saben que me pueden escuchar. Eh, aquí abajito está el link, aquí en el video está abajo el link para los que lo quieran escuchar, ¿no? Eh, y pues bueno, ¿qué les digo? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. La verdad es que contento, independientemente de lo que haya pasado en cada una de nuestras vidas. Siempre ver ganar a los 49ers es, es motivo de alegría. Eh, pero bueno, ahorita vamos a entrar de lleno con el, con, el, con el tema, ¿no? Avisos parroquiales antes de continuar. Ya saben que está el botoncito de unirse para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49 y participar en, la, en las rifas que hago mes con mes. Mañana voy a hacer el sorteo, ya es prometido. Mañana martes esténse atentos miembros del canal, voy a hacer sorteo. Algunos regalitos eh, para, para algún miembro del canal, ¿no? Este, y pues bueno, el magno sorteo que voy a hacer ya... Eh, una semana antes del juego de los, de los 49 aquí en México. En donde pues voy a rifar el boleto para el juego de los 49 contra los Cardenales en el Estadio Azteca. Eh, ya saben cuál es la dinámica. Solamente para miembros una cosa son suscriptores y otra cosa son miembros. Los suscriptores son los que son como 7.000 y tantos, 7.500 y tantos. Y los miembros solamente son los que eh, aparecen ahí con su insignia en los comentarios que le han dado clic al bondocito de unirse. Y pues bueno, si tienen 14 meses como miembros, tienen 14 boletos. Si tienen 8 meses como miembros, tienen 8 boletos. Eh, etcétera, etcétera. De, de acuerdo a los meses que lleven como miembros, son las posibilidades que van a tener de ganarse ese boleto. También eh, voy a rifar un casco como este, ¿no? Una réplica a tamaño eh, real de los 49ers y una bandera como la que tengo ahí atrás, de fiel a México, de los 49ers, ¿va? Este, condiciones del sorteo, pues bueno, no voy a limitarlo a nadie, ¿no? Yo sé que aquí este canal lo ven desde diferentes partes del mundo, de España, de Argentina, de Colombia... Etcétera, etcétera Si algún miembro fuera de otro país Yo solamente estoy regalando el boleto Ya eh, quien se lo gane Se tendrá que hacer cargo de todos sus Sus gastos, ¿no? Ahí si sí ya no me alcanza Entonces yo regalo el boleto Pero eh, quien se lo gane Pues tendrá que hacerse cargo de todos los demás gastos no Si vienen de, otros, de otra parte del país O de otra parte del, del mundo pues ya se tendrán que pagar ustedes su viajecito, su hospedaje, etcétera, etcétera. Yo solamente regalo el boleto. Es porque es para lo único que nos alcanza aquí en el canal, ¿va? Entonces, dicho esto, pues bueno, ya está claro... Eh, ¿Qué más? Pues ya saben que están en las redes sociales Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Y en Twitch como Canal 49 Estoy streameando los viernes O los miércoles, dependiendo de mis actividades Pero yo creo que esta semana sí es viernesito No hay bronca ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nada más Creo que eso es lo único que tenía que decirles este, Ah, el botoncito de gracias, ahí está el corazoncito Sigan apoyando el canal para que pueda yo seguir regalando estas cosillas, ¿no? Que, que me gusta mucho regalarle a la gente, Niners he regalado ya bastantes cosas... ...y siempre me da un gustazo eh, poderle dar algo a, a la banda, ¿no? Que apoya el canal y sobre todo que apoya a los 49 de San Francisco. Hay mucha gente que no tiene muchas cosas de los Niners... ...y aquí es una especie de labor altruista lo que intentamos hacer, ¿no? Para fans. Y pues bueno, entremos de lleno con el, con el tema, que es la victoria de los Niners... Contra las Panteras de Carolina Ayer ya platicaba con muchos de ustedes Ahí en la plática post-game No estuvimos ahí eh, conversando Compartiendo un poco sobre todo la felicidad La alegría de haber ganado Esta victoria nos pone con récord de 3 ganados 2 perdidos y nos pone en primer lugar De la división nuevamente Pero ahora sí le llevamos un juego de ventaja Tanto a los Seahawks Como a los Cardenales como a los eh, Rams que perdieron. ¿no? Tú perdieron esta semana a los tres. Y otro medio juego de ventaja. Tanto a los Seahawks como a los Rams. Que ya les ganamos. ¿no? Y recuerden que los juegos divisionales entre nosotros cuentan como criterio de desempate. Entonces estamos yéndonos eh, ahorita a, arriba en la división. Eh, y eso nos ayuda muchísimo con aspiraciones a playoffs. Todavía falta muchísimo. Pero es empezar a pintar un buen camino. Contrario a la temporada pasada que por estas eh, fechas... Estábamos sotaneros, íbamos muy mal, ahorita las cosas pintan bien. Eh, pero pues bueno, el tema que ha estado rondando más allá de la victoria es pues el costo de la misma, ¿no? Nuevamente lesionados y no cualquier eh, jugador o cualquiera jugadores. La más fuerte pues es la de Emmanuel Mosley que ya se reporta que queda fuera toda la temporada, desafortunadamente, muy desafortunadamente porque este chavo fue, llegó un draft, ¿no? no fue drafteado, venía de la Universidad de Tennessee, no había muchas aspiraciones y lo estaba haciendo muy bien, se había ido ganando su lugar, o sea, ha ido ganando su lugar en, en la escuadra y hasta había estado haciendo un gran tándem este año con con Ward, Charvaris Ward que dio un juegazo por cierto, ahorita hablamos de eso. Y, y se nos lastima prácticamente ya en la última jugada defensiva, no ya era la, el último drive, era un pase desesperado de las panteras. Va por el balón, cae mal, y, y pues eh, No sé si se rompió. El ligamento cruzado anterior de la rodilla. Entonces ya se reportó que queda fuera toda la temporada Emmanuel Mosley. Manny Mosley que sí le va a pegar a la defensa, lo estaba haciendo muy bien. Ahorita pues tendremos que ver de quién echamos mano. Se dice que ya está entrenando Jason Barrett, que ya podría regresar. Pero no sabemos cómo va a regresar, en qué nivel. Hay que recordar cuando llegó Jason Barrett a este equipo. Venía también de una lesión. Cuando lo metieron lo quemaron horrible. Recuerdo un juego contra los acereros, lo quemaron horrible a Jason Barrett. Tardó muchísimo en volver a recuperar su nivel. Entonces tampoco podemos pensar que si ya está Jason Barrett, ya va a estar al 100%. Yo supongo que va a tardar todavía un poco en agarrar el ritmo. Sobre todo para el nivel que ya se está jugando ahorita Y el nivel que tiene la defensa Yo creo que se va a tener que echar mano de De Omodre de, de, de Illinois Que lo ha estado haciendo como, como Nickelback eh, Por ahí no sé si Sammy Womack lo puede hacer También ha estado como eh, Nickelback O Ambry Thomas Puede ser el más probable que pueda entrar Como, como esquinero mientras eh, se ve La situación de Jason Berrett. Porque con Emmanuel Mosley ya no contamos Todo este año y eso sí de verdad es frustrante pero bueno, eh, Nick Bosa también sale lastimado en el partido. La Ingle, no sé muy bien, todavía no se ha dicho bien qué es. Si solamente es una molestia, si fue un desgarre, si es una lesión muscular más fuerte. Pero esperemos que, que Bosa pueda regresar. Tal vez lo podrían descansar. Yo considero que si no está como que muy eh, leve la lesión, si no es cualquier cosita, sí deberían descansarlo contra Atlanta. Toda vez que la frontal lo hizo bien, si, si nos ponemos a ver... Bosa sale en el tercer cuarto, pero la frontal lo hizo bastante bien sin, sin, sin Bosa. Obviamente sabes que con Bosa es brutal la, la frontal, pero sin Bosa creo que se puede jugar al menos el juego contra Atlanta, para no arriesgarlo y poder contar con él. Para la siguiente semana que es uno de los más fuertes que es Kansas City, ¿no? Entonces, bueno, cae, eh, Robbie Gould, ahí malos trabajos de equipos especiales. Dos veces tuvo que taclear el señor Robbie Gould. Y la segunda, pues, no fue tanto el golpe, sino la caída. Y parece que tiene una, una contusión en la rodilla. Entonces, vamos a ver. Supongo que se le harán pruebas y veremos qué tan fuerte está. No es poca cosa quedarnos sin pateador a estas alturas. Ya en temporada regular, sin un suplente. Wisnowski a todas luces no no es pateador de goles de campo, ¿no? Hay un, una cosa horrible, el que intentó el primero, el segundo, entre que suelta a que el balón antes para que no le fuera a volar el dedo, entre que el de las Panteras medio lo desvía, entra, pero no tenemos pateador de goles de campo, y eso, señoras y señores... Eh, puede ser la diferencia entre un Super Bowl, ganar un Super Bowl o perderlo. Y los, lo hemos visto muchas veces. Entonces, ahí sí tendrá que ver. Yo creo San Francisco esta semana, dependiendo de su situación, a quién podemos traer. Para que nos haga el paro en lo que Robbie Gould está listo, ¿no? Esas, esas, esas digamos que fue el costo de la, de, de, de la victoria. Eh, triste. Porque San Francisco, estaba yo viendo una tabla hace ratito, es el segundo equipo con más lesiones en lo que va de la temporada después de Bufalón. ¿no? Eh, y eso es una constante que ha estado sucediendo San Francisco. Yo sé, se habla mucho de que, y desde hace años yo he estado tocando este tema, eh, y siempre dicen, es que en el americano siempre, es que siempre hay lesiones, y todos los equipos siempre tienen lesiones, y no exageres. No es que yo exagere, y entiendo que este deporte es así. No son canicas, no es, no es el valero. Es fútbol americano y las lesiones son parte del juego Pero lo de San Francisco sí es preocupante Porque yo ya he hecho programas especiales, carnales, de veras Y váyanlos a revisar ahí en la galería No exagero, lo de San Francisco ya es alarmante desde hace muchos años Incluso desde antes que llegara Shanahan aquel, eh, Recuerdo aquel 2000 que fue 14 o 15 con Kaepernick eh, Cayeron muchísimos y desde entonces en San Francisco es un hospital horrible Y con Shanahan no ha parado Año tras año son muchas lesiones, el año pasado no tantas, pero este ha sido muchas lesiones y siempre es así, ¿no? 2020 fue un hospital, 2019 hubo muchos lesionados, se nos olvida porque llegamos al Super Bowl, pero muchos lesionados que regresaron ya casi al final de la temporada y sigue sucediendo en San Francisco y yo no sé qué, qué, qué, qué tenemos que hacer para que dejen de caer tantos hombres lesionados, yo puedo entender que caiga uno de repente algún otro, no pero de repente cada juego son dos o tres y eso ya es una cosa alarmante y yo sigo viendo que en el equipo no se hace absolutamente nada por eh, corregir esta situación que pueden ser cosas desafortunadas, sí pero para mí tiene que ver mucho con el trabajo físico eh, eh, eh, en los entrenamientos, en las prácticas eh, tiene que hacerse un mejor trabajo porque no puede ser que una caída como la que tuvo Emmanuel Mosley eh, termine en una rotura de ligamento algo está pasando ahí y yo no entiendo qué es, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Ya hablé mucho de ese tema. Se lo dejo a sus consideraciones. Pero revísenle. Váyanse a revisarle cuántos lesionados hemos tenido desde hace bastante tiempo. Y este año somos el segundo equipo con más lesiones en apenas cuatro semanas, cinco semanas de la temporada regular. Entonces, aprender focos rojos porque esto no puede seguir así. Si no, no vamos a llegar a ningún lado, señores. De verdad. En fin, ojalá en San Francisco se hagan eh, cosas eh, al respecto. Pero bueno, pasemos a analizar un poquito eh, lo que fue el juego, las unidades, los jugadores, más o menos eh, cómo estuvo la situación. Garoppolo da un muy buen juego, el mejor de esta temporada, ha ido subiendo sus números, no en yardas, 230 y tantas, 235 yardas me parece que fueron. Dos touchdowns, cero errores, eh, Garoppolo juega sólido, juega bien, no como, como lo hemos hablado muchas veces, Garopolo no es el tipo de coreback que te va a ganar el partido, él no, pero te va a ayudar a ganarlo, es lo que yo siempre he dicho de Garópolo, es un coreback que te ayuda a ganarlo, con récord de 35 ganados, 15 perdidos, pues no hay duda que lo está haciendo bien, parece que se está soltando, parece que se siente cómodo, parece que las lesiones lo están dejando funcionar como debe, yo lo veo tirar pases muy buenos, de repente si sí tiene dos o tres ahí no tan buenos, pero todos los corebacks... Hacen exactamente lo mismo, ahí estuvo, eh, hay ejemplos esta, esta, esta jornada, no Josh Allen no tiró tan bien, Tom Brady no tiró tan bien, eh, Aaron Rodgers no tiró tan bien, eh, por ahí algunos corebacks se equivocaron y todos siempre se van a equivocar, no entonces se salva, Garo por una intercepción por ahí, eh, tiró a la doble cobertura, nunca vio al safety, se le fue de las manos al safety. Pero bueno, se salvó. Entonces, eh, creo que este es el garápolo que al menos queremos ver que nos ayude a ganar. Que ponga los pases donde son y los receptores ya se encargan del resto. no Aguantó dos, tres golpes. Me gustó que ya no se come el balón. Ve el fregadazo y al menos le tira a, la, a alguna opción. Que también puede ser una riesga, no De repente tirar estos balones a Lolo con lugar de tragarse la, la, la captura. Pueden terminar en intercepciones o en cosas mal, peores. Pero tiró ahí un par de pases ya con el golpe encima Que fueron pases completos, un atrapadón de Tevin Coleman No hay por ahí otro, no sé con quién fue, creo que con Ayuk o con alguien más Pero bien, Garópolo jugó muy bien Me parece que el mejor juego que ha dado hasta ahorita en lo que va de la temporada En los tres partidos que ha participado Bien Garópolo. Um, corredores, Jeff Wilson da un juegazo, juegazo, juegazo no Sí, la línea ofensiva, sí Sabemos que el corredor que pongan aquí va a lograr muchísimas yardas por el esquema de Shanahan. Pero no es poca cosa lo que hizo Jeff Wilson. 122 yardas me parece. Casi promedió 7 yardas por acarreo. Eh, una cosa bestial. Un touchdown. Me parece que Jeff Wilson da un juegazo. Y ese es el Wilson del que yo les he hablado muchas veces. Muchos no creen en Jeff Wilson. Muchos creen que no sirve. A mí me parece que es un corredor con muchas cualidades. Que sabe cambiar de, de ruta. Que sabe cambiar de dirección muy rápidamente. Que, que no le tiene miedo a los golpes. ...que de repente tiene aceleración... ¿no? ...lo vimos contra los Rams... ...esa, esa, esa corrida que se aventó de treinta y tantas yardas... ...aceleración, de repente encuentra el espacio y se pela... ...entonces... Si bien no es Christian McCaffrey, no es un, un corredor elite, ¿no? Es, es una especie de garopolo en corredor, hace las cosas bien. Y cuando funciona, deja de cometer errores y sobre todo no se lesiona. Jeff Wilson es muy rentable y me gusta lo que está haciendo. Llega Tevin Coleman, le está ayudando mucho. O ayer le ayudó mucho. Yo vi a un Tevin Coleman ayer revolucionado. Me parece que mucho, hasta, incluso con mucho mejor nivel que, que en aquel 2019, ¿no? Cuando estaba con Raheem Monster. Yo lo vi ayer, me gustó. Anotó un touchdown ahí por tierra, un touchdown por aire. Bueno, un pase pantalla. Y bien Tevin Coleman. Me parece que pueden hacer un buen tándem estos dos corredores. Y vamos a ver, este, esperemos que no sean rentables porque ambos son de cristalito. Y también tienden mucho a lesionarse. Esperemos toco madera que no pase eso. Eh, la línea bien, la línea ofensiva bien, sí. Ahora sí aceptó algunas capturas, sobre todo cargas, disparos que que mandó Carolina, se la estaba jugando toda, le pegaron a Garopolo, lo capturaron dos o tres veces, no sé bien, pero, pero en general, eh, bien el trabajo de la línea, le dio tiempo a Garópolo para resolver, pases, este, y sobre todo el ataque terrestre funcionó de manera brutal, me parece que sigue siendo la, la base, y no me parece, sigue siendo la base del ataque de, de, de San Francisco y va muy bien, la línea ofensiva, un par ahí de errorcitos, Aaron Banks, unos holdings, cosillas que no tienen que suceder, Mike McClinch y sale antes de tiempo en, la, en ese pase a George Kittle para quedar en la yarda 1. ¿no? Y pues es hombre eh, que, pasó, que rebasó la zona neutral, entonces ese tipo de cositas esos tipos de errores todavía se tienen que ir erradicando, castigos, nueve castigos, hay que, hay que hablar de eso, ¿no? Fueron nuevo castigos, recuerdo aquel juego contra... Que fue contra Denver, ¿no? O contra Chicago, que fueron 12 castigos. Nos quedamos a 3 de los 12. Otra vez, ¿no? Muchos castigos de los Niners que se tienen que, que pulir. Eh, Carolina tocó, atacó mucho las zonas profundas. Sí nos hizo por ahí daño un par de pases. Dos o tres pases a las zonas profundas. Entonces, este... Pues bueno, también tuvo que ver ahí, ¿no? Pero los castigos es algo que hay que eh, volver a poner atención. Se tiene que erradicar esa indisciplina, ¿No? Pero la línea ofensiva en general bien. George Kittle a la cerrada aparece. Lo empiezan a utilizar mucho en el medio, en, en la primera mitad. Me parece que empieza a hacer otra vez labores de receptor. Pero tiene un fumble y sabemos que Shanahan castiga mucho ese tipo de errores. A partir de ahí lo buscaron un par de veces más y no lo volvieron a buscar más. ¿no? Shanahan es muy, muy estricto con los balones perdidos. Castiga mucho a los hombres cuando se equivocan en ese sentido. ¿No? Eh, pero bien, George Kittle ya empieza a aparecer y eso me gusta. Me parece que yo creo que está empezando ya a agarrar su ritmo. Y esperemos que lo empiecen a utilizar también ya más como corredor, como un arma. No este, no nada más como bloqueador, que sí nos está haciendo falta. Se me olvidó mencionar acá el Jushek, que sigue siendo... Yo ya, es que les puedo decir de Jushek, saben que es tal vez mi jugador favorito de la ofensiva. no este, Se lleva ahí un pase... Los bloqueos espectaculares de Juice de es, es un fullback irreemplazable en San Francisco. Esperemos que todavía nos dure 50 mil años más. este Y pues bueno. Receptores. Divo Samuel hace lo que sabe hacer, ¿no? Se lleva por ahí una anotación por pase, hace daño por tierra, no es tan protagonista como en otros juegos, pero es que aparece Brandon Ayuk, aparece Joan Jennings, y eso le quita mucho peso de encima. Me gustó que no lo sobreexplotaran por tierra, me parece que es bueno utilizarlo así, solamente como un arma, como un. Como una opción de repente, pero no basar todo tu ataque terrestre en Divo Samuel. Me parece que esa es la manera correcta de utilizarlo para evitar lesiones, ¿no? Que de por sí Divo, cada que corre el balón sale y se queja de algo. Entonces, tampoco es, es, es muy bueno estarlo utilizando ahí. Porque nos quedamos sin Divo y nos quedamos sin una gran parte del ataque ofensivo. Pero bien, los receptores bien, hicieron buena labor. Buen yardaje, aparecieron en momentos clave. Por ahí, Ayuk se llevaba una conversión, que también hubo un castigo ahí, se lo quitaron. Pero bueno, la ofensiva en general me parece que camina bien. 30, y 30 puntos no son cualquier cosa, ¿no? Anotamos 37. 7 fueron de la defensa. Pero no es cualquier cosa. Anotar 30 puntos aunque sean las panteras es bueno y es lo que se buscaba, ¿no? Yo lo, se los comentaba en la plática postgame Ant, Antes, en temporadas pasadas, a este tipo de equipos tan malones se les ganaba 17, se les ganaba 14-10. Eh, o sea, era increíble no poderles hacer más daño a equipos tan débiles. Y tanto a Seattle, ...como a Carolina, que son equipos malones... ...se les ha metido una buena cantidad de puntos... ...y eso habla de un eh, esquema ofensivo... ...que está empezando a caminar mejor... ...y eso me gusta. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, creo que esa es mi evaluación ofensiva... ...Shanahan sigue eh, haciéndolo bien... ...dos semanas consecutivas... ...me parece con un plan de juego mejor estructurado... ...de repente sacando unas reversibles... ...alguna jet sweep... ...por ahí pases pantalla, regresa a los pases pantalla... ...lo cual creo que era algo que se le había estado olvidando... ...sobre todo contra Denver... Pases pantalla, aprovecha la presión, los disparos, cómetelos y ahí el pasecito corto y vámonos. No hizo mucho daño con los pases pantalla, eso hizo replegar a la defensa de Carolina y después las cosas empezaron a caminar mejor en el ataque terrestre. Entonces Shanahan me parece que se lleva una buena calificación en este partido. Me gusta, esperemos que siga con esa tónica, que siga estudiando sobre todo a los rivales y no nada más... Eh, siguiendo que siga explotando sus jugadas de siempre Sino que estudie cómo puede atacar al rival Y me parece que lo está haciendo bien Y lo hizo bien este domingo eh, Bien por Shanahan A la defensa de la frontal Pues qué podemos decir ¿no? La frontal nuevamente no permite 100 yard, ni 100 yardas por tierra ¿no? vuelve a limitar el ataque terrestre de Carolina que era su fortaleza con Christian McCaffrey no pudieron eh, y seis capturas eh, de coreback nos, que nos pone como líderes en capturas en la NFL ahorita me parece que son 21 capturas ya de, de la defensa de San Francisco y eso es algo realmente a destacar eh, el perímetro muy bien el perímetro muy bien Ofanga no apareció tanto me parece que Ofanga no fue uno de sus mejores juegos de acuerdo a lo que habíamos estado viendo pero al final lo hace bien, cumple eh, por ahí está Sean Gibson también como su complemento yo espero ya que regrese Jimmy Ward. Y creo que eso nos va a ayudar también en la zona profunda. Ward y Ufanga creo que sí lo pueden hacer bien. Taishon lo ha estado haciendo muy bien. Es difícil sentarlo, pero sabemos que el titular es Jimmy Ward. Y pues la mala noticia que ya hablamos. Emanuel Mosley no queda fuera. Vamos a ver quién complementa esa esquina. Porque sí le está costando mucho a, los, a, la, a las ofensivas rivales atacar las esquinas. Había estado haciéndolo muy bien ese tándem. Vamos a ver ahora quién va a estar de ese lado. Supongo que si entra Ambry Thomas. Atlanta. Estar atacando esa esquina, al menos este partido, pero ya veremos, ¿no? Porque con Charvaris Ward no se pudo, qué bueno, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Charvaris Ward, lo hablamos desde el off-season, yo lo hablé cuando fue la agencia libre, el mejor movimiento que hicieron los 49 fue Charvaris Ward, lo demás, X, pero Charvaris Ward llegó y lo está haciendo bien, y está, está desquitando los cuarenta y tantos millones que está cobrando lo está haciendo muy bien y creo que las defensas ya van a empezar a pensarla más para atacar esa esquina porque Ward lo está haciendo muy, muy bien, de verdad. Se siguen robando balones, un pick six de Manuel Mosley, ¿no? Eh, y creo que la defensa sigue sosteniendo al equipo. Entonces, de Michael Ryans eh, utilizando bien paquetes de cargas, eh, todo el tiempo constantemente sobre, sobre Baker Merrifield, que mejor tiraba el balón a donde fuera con tal de no llevarse una captura, se terminaron tragando seis, ¿no? Entonces, bien, los 49 en general... Y nuevamente, igual que la, temporada, que la temporada, que la semana pasada, lo único que no me latió fueron los equipos especiales. Nuevamente, eh, hay errores, ¿no? Ahora en los kickoffs, dos regresos muy largos que nos cuestan la lesión de Robbie Gold. Un pateador no tendría nunca por qué llegar a taclear, pero tuvo que llegar dos veces Robbie Gold, si no se nos van, y son siete puntos, ¿no? Entonces, hay aguas con eso. Eh, ya habían sido los despejes, ya habían sido eh, otras cosas, y ahora son los kickoffs. Nos quedamos empateado. Robbie Gold, no sabemos todavía. Entonces, Equipos Especiales es una unidad en la que estamos falseando este año. Y hay que poner mucha atención porque pueden definir partidos como ya lo hemos platicado. Pero bueno, esa es mi evaluación en general del, del, del, del encuentro. Eh, creo que bien, así es como se espera ganarle a este tipo de equipos. Bien, contundentes, dominantes... ...para poder saber que vamos a poder pelearle a equipos más fuertes como Kansas City... ...o como Los Ángeles que nos toca otra vez... ...los cargadores que ahí van más o menos... ...vienen eh, juegos duros Tampa Bay... ¿no? ...vienen juegos bastante complicados y no podemos descartar Arizona... ...que aunque no están jugando en su mejor nivel... Eh, ...lo están haciendo... ...sabemos que nos cuesta mucho trabajo el enanito Kyler Murray... ...entonces pues bueno... ...ahí va el equipo, ahí va, vamos bien... Decían por ahí ayer, hace frío en la cima, <ríe> lo cual me da mucha risa porque <ríe> pues todavía es muy temprano y no nos podemos poner así de mamoncillos, pero pues hay que celebrarlo y hay que festejarlo mientras estemos ahí. Ahorita creo que es, es, es motivo de alegría ser líderes divisionales, estar eh, virtualmente clasificados a playoffs, ¿no? Semana 5, yo sé que falta mucho. Pero estamos líderes de división, lo cual nos pone dentro de los cuatro mejores de la conferencia. Entonces, pues vamos bien. Bien por los Niners, bien por esta victoria. Vamos a ver cómo se subsanan las lesiones que hubo esta semana. Eso es lo más preocupante de aquí al domingo contra los halcones negros. Pero me parece que se puede hacer bien, ¿no? No es que no extrañara yo a Nick Bosa. Claro que Nick Bosa es un playmaker y hace la gran diferencia en la frontal. Pero no se vio tan débil la frontal cuando salió Nick Bosa. Lo cual habla de que... Eh, hay buena rotación en el equipo, esperemos que no se agrave lo de Bosa. Lo de Rubi Gol, pues se tendrá que contratar a algún, algún jugador por ahí. Algún pateador que ande libre si es que no está listo. Y este y lo de Mosdi, pues fue lo más triste, ¿no? Nos quedamos sin un gran esquinero, muy buen esquinero, para toda la temporada. Y vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Si con lo que hay alcanza o tendremos que buscar alguna gente libre. Ya veremos. Pero bueno, señores, hasta aquí el podcast. Me parece que eso es eh, lo que teníamos que hablar. Redondear de acuerdo a lo que pasó. Y pues bueno, ya saben, nuevamente las redes sociales. Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Eh, Twitch, estoy como Canal 49. Se viene el sorteo. Mañana hay sorteo. Mañana martes haré sorteo temprano. No sé a qué hora. Si no lo pueden ver en vivo, pues ya lo verán después. Y si se lo ganan algún premio, pues qué chido. Ya saben que me tienen que contactar en mi correo. Pablo con bechica 40, así el número 40 y gmail.com todos se los pongo ahí en el sorteo siempre. El que gane pues me puede contactar o por cualquiera de mis redes sociales, ¿no? Pero bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya está. Denle clic al botoncito unirse volvánse miembros dorados de canal 49 y participen en los sorteos y en el magno sorteo que va a haber de un boleto para el juego, casco y bandera de los 49ers y el botoncito de gracias ahí está, denle clic y sigan apoyando a canal 49. Les mando un gran abrazote a todos. Vámonos esta semana con la sonrisa de la victoria. Líderes divisionales, récord ganador. Ganamos de visita, se dominó y empieza a emocionar este equipo. Empieza a emocionar este equipo. No nos volemos, pero empieza a emocionar. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Niners.